Buenas tardes vecinos y vecinas de Burlingame. estuvimos recorriendo clubes en la fecha número 6 de la Liga. Eh, espero que les guste la hora de Burlingame junto a los vecinos de Burlingame, que ande todo muy bueno, bien. Comenzamos acá la recorrida por los clubes, estamos en la fecha número 6 de la Liga de Fútbol Infantil, donde la Catedral está siendo local acá en el Club Quinta de los Pibes contra la gente de Bajo Belgrano. Estamos con, con gente de Bajo Belgrano, ¿tu nombre? Mi nombre es Martín Duarte. Bueno, Martín, eh, bienvenidos a, a la Liga de Hurlingham, ¿no? Muchas gracias, sí. Eh, no, la verdad que contento porque empezamos este año completo con las categorías y decidimos anotarnos en la Liga de Urlingham. no La verdad nos recibieron muy bien. Y bueno, acá estamos en la, en la sexta fecha. Es una liga que va creciendo año a año. Eh, bueno, ustedes están en la zona C. El, la, la idea está buena porque es que todos los más chicos de Hurlingham participen en la liga. Eso está bueno. Y la verdad que sí, la verdad que nosotros, eh, yo la conocía la liga anteriormente, ¿no? Pero con esta gente que tenemos ahora, los chicos nunca jugaron en un con árbitros, con ah. reglas. Y nosotros le, lo pudimos incluir en algo nuevo para ellos. Sí. Así que, bueno, acá están los chicos disfrutando de, del juego, ¿no? ¿Cuántos chicos tienen en total hoy, en toda, con todas las categorías? Aproximadamente estaremos en los 95. Ah, bien. Chicos. Bien, bien, bien. Eh, hay algunos que... La mayoría son todo el barrio, sí. la mayoría. Y hay algunos que vienen de otro lado, pero son muy poquitos los que vienen de otro lado. Pero contentos por, por la cantidad que, que pudimos conseguir en tan poco tiempo. ¿La familia acompaña? ¿La familia participa? Cuando ustedes hacen de local, ¿dónde están haciendo de local? Estamos haciendo local en La Esperanza, ah, claro. en, en la cancha de La Esperanza. Y la gente de barrio, como nos conocemos todos, sí. acompañan todo toda la... Sábado a sábado atrás de los la chicos. La familia van haciendo, no sé, bizcochuelo, u otro dona, no sé, un pa, los panchos y así. Se, se van ayudando unos a los otros, claro. eh, madres que traen mesa dulce, van compartiendo lo, a lo largo de la jornada, van vendiendo, hacen rifitas para poder comprar las camisetas de los chicos. Y a poquito vamos sumando. El nombre bajo de grano por el, por el barrio, digamos, ¿no? Por el barrio. Por el barrio y por el fondo del barrio. Y sí. el bajo, conocido, es claro. así Y bueno, vos hace cuántos años eh, Estás viviendo ahí en el barrio ¿Cómo es el barrio en general? Eh, yo tengo 36 años Y desde que nací vivo ahí mm -hmm. eh, Tuvimos mucho que ver con el Club de Grano Que es, del, era, es el Club del Barrio Y bueno, con la cantidad de chicos que hay Tuvimos que hacer como un como, paralelo Claro, como un paralelo, más bien más bien. Me Vos, cuando eras chico, ¿en qué, ¿en qué parte de la cancha jugabas? Yo era delantero. <risa> era delantero, pero no era muy bueno, así que eh, lo que es la vida, ¿no? Hoy dirigiendo chicos y yo no me considero muy bueno ¿Podiste joder. jugar la liga esta? En la liga de Uruguay no jugábamos ah. nosotros. ¿En Lifat? En Lifat, el, yo, Ifat, el no. 3 de febrero. de ah, 3 de febrero. A la liga esta la conocí. Yo era técnico en el club de grano y la conocí ahí, sí. la liga. Y la verdad que me pareció muy buena, muy completa. Eh, no tengo, la verdad, queja de, de este te, te hago la, la última. ¿cómo, bueno, ¿Cómo vos ves el barrio tuyo con la situación del país como está hoy por hoy? Y no, la verdad que estás jodido. Ese ya es un tema muy largo para hablar, pero. Sí. Nosotros, el, partiendo por la base. Club, digamos, con la claro, partiendo por la base, nosotros arrancamos este año, es un club nuevo, ¿no? Arrancamos en febrero, sin nada. Todo a pulmón, sin nada, juntamos los chicos. Porque aparte lo sacamos de la calle, no lo dejamos que, que se dispersen, ¿no? Y el barrio es un barrio humilde, un barrio como todos lo, lo, sí, los sí, barrios sí. De, de, de Conurbano, ¿no? Sí. Está jodida la mano. Está y decidimos, bueno, hacernos cargo de los chicos con lo poco que se puede, con donaciones, con ayuda. Siempre hay una mano. Creo. Y los chicos siempre esperan que llegue el sábado para jugar, digamos. Y la verdad que ellos esperan el, el día sábado para jugar, para divertirse. Y la pasan bien aparte. Está bien. Es un día que están eh, fuera de la calle, todo el día metido en un club, disfrutando. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, todo lo mejor para ustedes este año y que, y que año tras año vayan mejorando, digamos. Muchas gracias, ¿eh? y espero que sí, espero que esto siga para, para, para rato. dale La verdad que les agradezco. Dale, muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Un saludo. Vimos la recorrida por los clubes, ahora estamos en Barrufaldi, llegamos, está jugando una jornada con primero de mayo, la fecha número 6. Estamos con gente de Barrufaldi, ¿tu nombre? Gabriel. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, bien. Siempre es un placer, bueno, venir acá a, a Barrufaldi y nos encontramos con remodelaciones sí. un poco. Bueno, contanos un poco qué, qué cargo cumplís en el club y cómo, cómo anda el club hoy por hoy. Gracias a Dios estamos bien. Eh, yo soy vicepresidente. Estoy también en fútbol infantil. Bueno, empecé ahí. Uh -huh. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, fui agarrando más responsabilidades. Así que hoy me toca estar en el lugar a donde estaban otros cuando yo era chiquito. Claro. Eh, o sea, conozco esto y lamentablemente, bueno, lo que saben la historia de nosotros, estábamos lado, eh, perdimos el terreno, y, pero hoy creo que eso nos sirvió de ayuda para, para tener el club que tenemos. Más bien. Yo veo que hay remodelaciones de la cancha después allá atrás tienen un espacio que, bueno, nos vas a contar qué, qué van a hacer ahí, bueno, un poco, ¿no? Sí, allá atrás principalmente lo que se trata de hacer ahora, a lo que se va a apuntar, es a, a tener una pista para las otras actividades del club, porque no solo tenemos fútbol, tenemos patín, volei... Ah. Eh, ¿Tenían se... una murga? ¿O tienen una murga? Teníamos una murga, pero ah. bueno, después por cuestiones de tiempo no, no pudimos seguir, porque era responsabilidad y nosotros estamos toda la semana acá. Tal. El único día que teníamos libre fue sábado a la noche o domingo y Claro. Terminaba una jornada y teníamos que medir Murga, nos volvíamos locos. Pero no, por suerte, la Murga igual sigue estando en el barrio, eso ah, es lo importante. Está bueno. Eso es. es lo importante, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, eh, un poco la, la situación del, del país, ¿cómo refleja en el, en el club? Eh, acá refleja en que tenemos que trabajar un poco más, nomás, nada más. Eh, por suerte, gracias a Dios, dependemos de nosotros, siempre. Este club no depende de un municipio, no depende de, de nada. Lamentablemente nadie nunca nos ayuda en ese sentido. Pero me llena de orgullo, que mi club hoy sea lo que sea por la gente que está adentro. Ahí, ahí es verdad, la, la gente del barrio participa, vos sos del barrio. Sí, yo soy acá, yo nací acá, soy, soy de acá. Eh, la gente del barrio ayuda como lo ve, acá cuando jugamos local, llena la cancha, todo. Eh. Después, bueno, cada uno colabora con lo que puede Claro, hay eh. gente en el buffet sí. ¿no? Hay gente en la todo, entrada. Todo, en la entrada. Eh, Esos somos los que estamos acá, eh, a cargo del club. Una de chusma, cuando sí. eras chico, ¿de qué jugabas? arquero? Tapaba todo el arco. <risa> <risa> ¿Categoría? 91, 91. 91. ¿Y de esa 91 algún recuerdo que tengas? Ah, la cancha de tierra, lo que tenemos todo. Eh. Sí. Todo lo que jugamos ahí nos quedó el, en el corazón, ¿no? La cancha de tierra. ¿Y campeonatos? Jug, ¿Jugaron en en, dónde, en qué liga Todas jugaban? Toda la vida jugamos acá, nosotros. Ah. Toda la vida jugamos acá. Barrofal es uno de los clubes que fundó más o menos tal día. Estamos no. desde chiquitos, tanto acá. ¿Y por, y por qué la Liga de Hurlingham siendo ustedes del de, de partido de San Miguel? No, porque en San Miguel no, no, no hay la competencia que, que esperábamos nosotros, no que nos gusta tener. En Hurlingham hay una competencia buena, que, que es lindo tenerla. Y otra porque ya nos quedamos, digamos. Nos gustó el lugar, la, la Liga, y bueno, no, nos convenció, nos ¿Objetivos para el club, eh, tanto futbolísticos como so social, digamos? Social, como te decía, la terminar, poder terminar la pista, ya ahora sí. estamos remodelando todo lo que es seguridad, viste, por el tema de los robos, sí. eh, tener un club como la gente, más que nada tener un club como la gente. Y futbolísticamente siempre son un club que, que están peleando sí, ahí, estamos ¿no? Estamos haciendo ruido, lo importante <risa> es hacer ruido. Cuando era chico me tocó una, una, una época de Barfaldi que no ganaba nada, sí. eh, no había, eh, hasta que llegaron 2005, 94, 93, y de Arquero había que, que bancar en es que la... todas las críticas. Lo claro. feo era acá ir casi último y en otro club donde jugar está peleando campeonato, te voy a decir. Daría todo por pelearlo acá, pero bueno, ese claro. día sí, qué sé yo. Me quedé en el lugar a donde más me costó. Bueno, muchísimas gracias por, por la nota y bueno, todo lo mejor para, para ustedes y lo mejor para este año, ¿no? Listo, muchas gracias. Gracias Dale. por venir. Dale, que ande todo muy bien. Gracias. Seguimos dando la, la vuelta por los clubes, como hacemos cada, cada sábado. Y bueno, ahora estamos con Arroyito, que está jugando con, con el destino. Estamos con gente de Arroyito. ¿Tu nombre? Mi nombre es Gastón. Bueno, Gastón, muchas gracias siempre por, por atendernos, por la nota. Eh, bueno, eh, algo nuevo para el club, que es el, el puente nuevo cómo repercute en el club. Y es un, algo que se viene esperando hace un montón de tiempo. Hace 20 años que, está, que se pidió el puente... ...siempre fue algo que estaba pendiente... ...por un tema de seguridad, darle seguridad a los chicos... ...para que se acerquen al club, sí. el barrio también... ...tener un cruce por ahí es muy importante. Eh, nos da mejor entrada para explicar incluso... ...una, una simple cosa para poder sí. explicar cómo llegar al club... es ...por ahí es mucho más fácil, se le puede indicar mucho mejor... ...a los, a los que nos tienen que visitar. Claro. A nivel seguridad... Es, es muy importante, no solo para los chicos nuestros, sino para los que nos no visitan, sobre todo este año que tenemos, este año nosotros eh, le alquilamos al club Los Patitos, que ellos sí. están todavía esperando, que sé que pronto le va a llegar también la ayuda, en la cancha, entonces ellos son en de el local, o sea que sí. todos los fines de semana... Hoy siempre hay gente, siempre o sea, hay chicos. Y... Tanto somos locales nosotros o ellos, siempre los fines de semana hay gente, encima sumamos el Futsal los domingos, sí. así que es un paso importante. Cuántos chicos de, o sea, con local y visitante, cuántos chicos abarca el club todos los fines de semana, como decimos? Y son en como fútbol 200, femenino, ¿no? mi, eh, fútbol infantil, perdón, 200 son los chicos que están fichados. Después okay. tenés que sumarle a hermanito. Okay. Encima, como decíamos siempre, el, el puente era un llamador a los chicos, era okay. así, ahora, para hacer travesuras. Claro, sí. Porque, <risa> eh, eh, el arroyito siempre llama, entonces con las condiciones que estaba el puente sí. eh, era un peligro, había que estar siempre atento a sacarlo, pero más allá de que hoy también es un puente y hay que tener cuidado, sí. eh, mejoró muchísimo. Lo, lo pidió también obviamente el club, pero lo pidió también la, la gente que vive en el barrio. ¿No? Sí, sí, sí, sí, es importante porque incluso hoy en día hay gente que vive de ese lado del Arroyito... ...que a lo mejor para ir a un lugar tenía que pegar una vuelta bárbara, dos o tres cuadras... ...para llegar a un lugar hoy, okay. hace una cuadra y ya está. Así que es una mejora para el club que nos sirve mucho y nos da seguridad, pero también para el barrio. ¿Cómo, cómo anda el club eh, deportivamente, futbolísticamente? Bien, bien, eh, las categorías, tenemos todas las categorías completas, eh, gracias a Dios que eso siempre es bueno... Y los chicos, bueno, hay categorías como la 2005 que estamos armando la. Justo antes de empezar el campeonato tuvo que dejar el técnico, lo estamos armando. Eh, pero después están todas las categorías bien, están practicando bien, completas, están todas ahí, los partidos siempre son lindos partidos. Después yo veo que también man, están arreglando lo, el club, que pintan, que arreglan el baño, ¿cómo, cómo anda un poco eso también? Eh, ta, este año hicimos una linda inversión en los baños, pusimos migitorios nuevos, eh, levantamos los pisos porque estaba eh, más abajo que afuera, entonces se nos llenaba de agua. Invertimos en los baños, eh, se hicieron muchos bancos nuevos, se pintó, como decís vos, eh, y de a poquito creo que ir mejorándolo. Pasa que hoy todo cuesta mucho, entonces se empieza con algo y después tenés que frenar para poder recaudar y poder arrancar de vuelta, porque si no, es complicado, hoy está complicado. Claro, claro la, la, la, situación, la situación económica del país, ¿cómo, cómo le afecta al club? Sí, nos repercute mucho, porque a vos te sale mucho más caro todo lo que... Materiales para la construcción sale mucho más caro eh, y porque las entradas de en los clubes no son lo que eran antes. Ah. Eh, va cada vez menos gente, los bufés trabajan menos, eh, siempre se trabaja porque los papás van y pasan todo el día ahí, claro. pero no lo que se trabajaba todo el tiempo atrás. Claro, más bien, más bien. ¿Y el futsal? ¿Cómo andan? En el futsal, ustedes, yo por lo que yo veo no en, en redes sociales y todo, es el, el, el que hay que ganarle, porque le quieren ganar todos a ustedes. Y la primera de Arroyito es un gran equipo, hay muchos buenos equipos, norte tiene un buen equipo, eh, eh, Destino también, hay, no hay muchos bueno Grepi también, hay muchos sí. lindos equipos en primera, después están inferiores que también... Eh, ...gracias a Dios las nuestras vienen bien, los partidos son muy lindos... ...y se hizo pero... una liga paralela como es Lifur, digamos, que todos pueden participar, eso sí, está sí. bueno... ...sí, sí, está bueno, una, una liga también accesible para los clubes, para los pibes... ...que otras ligas no lo permitían a lo mejor el acceso porque te pedía mucha plata... ...y esto, esta liga estuvo linda, está linda porque se hizo accesible, el, el, el tema de la inclusión... Eh, trajo mucha gente al club, hizo volver a mucha gente al club que había dejado porque claro. los hijos se habían retirado y claro. hoy que es, hoy juegan en primera sí. entonces lo que nos pasó en el club nuestro y creo que lo, y le pasó a los demás clubes es que el futsal trajo mucha vida, por lo menos nosotros está pasando eso, claro. mucha vida al club porque los pibes de primera también eh, se acercan a ayudar al club eh, para limpiar, para arreglar, para lo que sea, están siempre ahí y los fines, los domingos se llena de, de, de gente vieja claro. No vieja de edad, sino sí, de, sí, de, de, de sí, año sí. de jugar de, de, <risa> <risa> Porque si no van a matar a las mamás. Claro, claro. <risa> eh, eh, que, que había dejado de venir. Y hoy los domingos son, la verdad que es una familia. Claro. El futbol, son los domingos es una familia, porque somos toda gente que conocía de 20 años que nos conocemos y hoy juntarnos los domingos ahí la pasamos hermoso, mirando el fútbol. Te hago, te hago la última, te dejo, te dejo tranquilo. El otro día tuvieron una reunión con el tema de la universidad. La universidad en los clubes. Sí. Eh, un poco, ¿qué te parece esa idea? Si estuviste en la reunión. Yo, yo no pude participar de la reunión porque ese día no sé si qué reunión teníamos. Sí. Eh, no pude ir, pero me llegó más o menos y me gusta la idea. Pasa que no, no, no me pude empapar bien del tema para saber qué podemos dar una mano a nosotros. Sí. Porque, bueno, en el Incluso está hablando de eso. De, de, de, nos están dando una mano a nosotros claro. porque la municipalidad nos están dando una mano. Eh, la gente nos de una mano, entonces uno quiere también, eh, ya que recibimos, dar porque es lo, lo que hace que uno el trabajo de uno sirva. Claro. Sí, sí, sí, la, la idea de la universidad en los clubes es que supuestamente van a agarrar cinco sedes y, por, por decirte, Plaza Urquiza, que capaz les queda cerca a ustedes, entonces que vaya la gente del barrio, que sea, si no pueden ir hasta la universidad, la universidad que se acerque al barrio, está bueno. Está bueno. Eso está bueno. Es todo, yo eso lo que veo, eso es, es todo inclusión, es todo tratar de que la gente tenga acceso a poder crecer a nivel educación, a nivel, lo que sea, el tema es que yo creo que con esas medidas buscamos que crezca la gente y eso es lo que nos hace falta a, a todos, crecer, tener, cómo crecer, la, la educación es una herramienta muy importante, entonces yo, todo ese tipo de cosas yo lo veo excelente. Bueno, Muchísimas gracias por la nota, todo lo mejor para ustedes, felicitaciones por el puente, y bueno, todo lo mejor en serio para, para este año y los años que, que le siguen. ¿no? Muchas gracias y, y esperemos bueno... Esperemos que la situación mejore. Sí, que mejore para todos. De, aprovecho para mandar un mensaje a todos los chicos de Arroyito, en, en, infantil, futsal, agradecerle por lo que nos dan todos los fines de semana. Y bueno, eh, aprovecho también para saludar a todos los clubes de la liga que, que sigan todos para adelante. Dale, que ande todo muy bien. Nos Así estamos bien. viendo, gracias. No, gracias. Bueno, seguimos dando vueltas acá por, lo, por los clubes. Eh, estamos en San Martín, donde Belgrano está siendo de local y está jugando con el 18 de julio. Bueno, estamos con gente de 18 de julio. ¿Tu nombre? Eh, Luis. Soy el delegado de 18 de julio. Muy bien. Bueno, un poco cómo anda el club este, este año. Y lo mejoramos bastante, levantamos mucha categoría, completamos la categoría 2013, 2012 y 2011. Y venimos bien, gracias a Dios, mucha gente, estamos muchos técnicos también ahora incluidos. Y estamos, estamos saliendo adelante de a poquito. Para el que no conoce el club, ¿dónde queda? Y queda el Malarredo. Y no me acuerdo la dirección, pero... <risa> Está bien, por el barrio ahí de Malarredo. Sí, sí. ¿Cómo? Don Cristóbal y Malarredo. Don Cristóbal y Malarredo, muy bien. ¿Cuántos chicos más o menos? Por... Eh, más o menos tenemos alrededor de 110 chicos en, en, en el club. Y ya tenemos también la 14 practicando, ya arrancó a practicar la 2014, eso es lo bueno. ¿Cómo, cómo anda el 18 en, en, en, esta, en esta zona, zona, zona B? Y estamos media floja, pero creo que vamos a levantar en la segunda ronda. Con un poquito más de trabajo, vamos a andar bien. ¿Y la gente el, del barrio con el club eh, ayuda, participa? Sí, sí, tenemos mucho, muchos padres. Estamos metiendo por jornada más o menos 120 padres, 130 padres por, por jornada. Está bien, Para que nos vamos a correr, nos corremos porque arranca el partido, no Mira, nos saca roja el juez, <risa> Bueno, eh, hoy están haciendo una, una linda jornada con Belgrano, ¿cómo, cómo va un poco? Y perdimos la 2005 y estamos ganamos con la 2006 y ahora la 2007 va ganando 3 a 2. Está bien, está bien. Y bueno, un poco contanos eh, cómo es el tema del, de la participación del vecino con el barrio. No, bien, por suerte, bien, están... Con el hay, club, digamos, ¿no? Hay mucha, mucha gente del barrio y después gente que se habían ido, volvieron, porque la institución se levantó bastante, bastante. Sí. Eh, eso bien. es lo, lo bueno. Está bien, está bien. ¿Y vos cuando eras chico dónde jugabas? No, yo jugaba en Grepi. ¿Vos jugás en, Grippy? en Grippy. ¿Y, de, ¿Y de qué puesto? puesto? Yo de arquero. Ah, mira. Hoy, hoy estamos con el segundo arquero. Le hicimos una nota a otro y era, y era arquero. Ah, ¿Y jugabas acá en la Lifur o Lifat? Eh, no, en la Lifur jugaba. Lifur. Y, y ahí va. Para, para el chico, ¿no? Es eh, como su segunda casa, un club, ¿no? Y Sí, estamos bueno trabajando con los técnicos y con la institución. que es, Esto, lo que estamos haciendo por los chicos. Eh, es algo que estamos, estamos saliendo a flote del de, de año pasado, a competir el año pasado a este año. Creo que estamos mejor este año. Claro. Y así vamos a estar todos los años. Vamos a tener ayuda escolar. Y estamos haciendo, haciendo muchas cosas por los chicos. Ah, ayuda escolar en el club. Sí, sí. ¿Podés contar un poco de qué se puede llegar a tratar eso? Y vamos a tratar de ayudar a los chicos que te faltan en el colegio. Eh, y para que mejor, mejor en la escuela. En la escuela. Eso es lo que vamos a hacer en el club Está bien, muy buena medida Bueno, muchas gracias por la nota Y bueno, todo lo mejor para, para ustedes este año No, muchas gracias a ustedes Dale, que ande todo muy bien Muy bien, gracias Gracias Nos vemos La Vuelta Olímpica Una vuelta por todos los clubes Salimos, paseamos, damos una vuelta Entramos, charlamos Les preguntamos cómo andan Ellos nos cuentan Luego hacemos un resumen Y vos lo escuchás No te olvides De lunes a viernes A las 21 horas Por la hora de radio web